Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal y bueno, bueno, de momento que si subo, que si bajo en el corto plazo, de momento en el medio bajando, bajando, bajando y en el largo, estamos muy alcistas eh, hay que tener en cuenta todos estos tramos identificar en cuál quieres estar tú y a partir de ahí poder tomar las decisiones correctas en función de lo que quieres hacer en cada momento lo que pasa es que si en cada momento quieres hacer cosas diferentes vas a estar teniendo continuamente resultados diferentes. Encuentra una forma de trabajar, síguela y a partir de ahí te vas a equivocar muchas veces, eso nos pasa a todos, eso es seguro, pero al final del camino tienes un objetivo y tienes un punto al cual vas a llegar, porque vas a trabajar de una forma correcta. Si haces primero una cosa, luego pruebas otra, luego pruebas otra, eso pasa al principio, eso además... Lo mejor si se hace es hacerlo con muy poquito capital. Si se hace con conocimiento, bueno, pero si encima se hace con desconocimiento, hacerlo con menos capital todavía. Sobre todo porque je, no estamos aquí para perder. Estamos para disfrutar, estamos para ganar y estamos pues para aprender. ¿Vale? Y no, no, si sí, es que yo aprendo también cuando pierdo. Ya, pero no es como jode Y esto es la realidad. En fin, decía Nietzsche. Para llegar a ser sabio es preciso querer experimentar ciertas vivencias, es decir, meterse en sus fauces. Eso es ciertamente muy peligroso. Más de un sabio ha sido devorado al hacerlo. Claro, ¿de qué nos habla? De que, de lo que os digo, es decir, necesito vivir la experiencia para poder mejorarla. Pero claro, me meto tanto en la experiencia que al final fulmino mi cuenta. Me quedo a chuvelas, a chu, chubelas, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado. Es mejor, de verdad, formarse con quien queráis, con quien os guste, con quien os caiga bien o con quien os caiga mal. Mientras os dé conocimiento, con quien sea, no importa. Y a partir de ahí, pues empieza a experimentar. Porque si no, como dice Nietzsche, vais a ser devorados al hacerlo. Y eso no mola. En fin, comenzamos. Únete a la mejor comunidad de criptomonedas. Ya sabes, únete a la mejor comunidad de criptomonedas sí, y por ahí debajo tienes los links al Discord. A partir de ahí, si quieres algo más, pues ya sabes, comunícate. Bien, por aquí debajo tienes los links, tienes los emails, tienes todo lo que puedas necesitar. Bien, Bitcoin. Eh, esto es en gráfico horario. Vamos a ver varias, varias cosas. ¿Por qué? Porque en el título os pongo... Eh, de esto depende... El siguiente escalón, ¿vale? ¿De qué depende? Pues vamos a verlo. En primer lugar, hicimos un toque ya al famoso, vamos a verlo en cuatro horas, si lo vemos un poquito más, más claro, a este TP1 que marcamos, ¿bien? ¿Sí? Take Profit, o objetivo, o como que lo queramos llamar. Bien, ¿qué tiene pinta? Tiene pinta de eh, o ir a hacer otro toque o... Bueno, hacer un mínimo superior. Sería lo suyo, ¿no? Que haga un mínimo superior e intente atacar el 50% de este canal descendente en el que eh, estamos. Mañana sabéis que tenemos un día bastante complicado. Mucha volatilidad. La vela siempre pasa igual, ¿vale? Yo os lo digo, sí, y siempre os lo recuerdo. La vela de las 19.00 horas es una vela... Eh, a la cual yo no le haría mucho caso, ¿vale? porque suele ser, hago un movimiento y después tiro el contrario. Es lo que suele pasar. No quiere decir que vaya a pasar siempre, ni mucho menos. ¿vale? Muchas veces hemos hablado de que el mejor trade es el que no se hace, y hay veces que es mejor esperar, ver qué es lo que pasa, y en función de eso actuar. Está complicada la cosa mañana, y yo esperaría más a las conclusiones de... Um, la rueda de prensa que de Powell. Es más importante lo que diga que lo que haga. Es más importante. Eh, tener en cuenta que entramos en una fase en la que ese QT, esa, esa liquidez que van a sacar del mercado, que van a quitar, eh, se va a sumar a la subida de tipos. Esto es algo... Tremendo, tengo que tener en cuenta que cada, cada vez que hacen eso, cada vez que quitan liquidez y suben los tipos, si sube un 0,75 para el mercado al final el efecto es como subir a un punto o más. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cuál es el efecto porque este es conocido y lo que digo siempre, todavía no han llegado todas esas revisiones que tienen que llegar y más o menos como seis meses eh, desde un punto interesante de intereses es decir desde que un punto en el que hayan subido lo suficiente los intereses aunque ya se están empezando a notar mogollón de cosas y lo que digo ya le han quitado a la gente los ahorros ahora le van a quitar el crédito lo que tengan a crédito también se lo van a sacar y esto es así entonces bueno de momento la vela que tenemos en cuatro horas pues parece que es una vela que muy baja la anterior era bastante maja ayer qué pasó pues ayer pasó que tuvimos una vela muy bonita vale una vela martillo muy bonita, pero hoy no ha acompañado. Ha acompañado como diciendo, hey, es que aquí hay un imbalance y voy a ir a cerrarlo en dos, tres velas, lo que sea. Ya veremos a ver qué hace mañana, qué es lo peligroso. Yo no le haría demasiado caso a la volatilidad de mañana. Pero tenemos problemas más grandes y más graves de lo que pueda pasar, eh, y bueno, lo que pueda pasar mañana se va a sumar a ello, ¿vale? Eh, yo digo que cuando hay eventos de este tipo, lo que hacen es acelerar lo que iba a producirse. Si son negativos, si son positivos, eh, al final vamos a tener un cierto punto de subida y luego volveremos a caer. ¿Por qué? Porque estamos en la crisis en la que estamos y eso no hay que olvidarlo. Y estamos en el mercado en el que estamos, es decir, nuestro mercado, ¿cómo es? Bajista. Que nadie diga, no, es que ya estamos cambiando y ya va a ser subidista. Porque no es verdad, ¿vale? Porque para pasar toda esta crisis, para paliarla, queda bastante. En el, calendario, en el propio calendario de Bitcoin todavía queda bastante. Yo entiendo que haya mucha gente que quiera ser positivo, y lo, y, oye, y lo felicito y lo aplaudo. Pero lo que hay que hacer también es ser realista. Venga, sí, el de la real también. vale. Entonces, eh, es, es, es importante este aspecto. En el aspecto semanal, que es donde yo quería llegar, tenemos una vela, un cierre semanal muy malo. ¿Por qué? Porque finalmente abrazó completamente la vela anterior, esto que nos dice pues que lo más probable es que la vela de esta semana sea roja, ahora bien ¿qué pasa? que no hemos tenido un cierre por debajo de los eh, 19.200 ¿sí? entonces aquí no cerro por debajo de 19.200, ni aquí, ni aquí ni aquí, ni ninguna vela, o sea, estamos en una zona de soporte pero qué pasa cuando yo me pongo encima de un tablón y ese tablón nada más está bastante débil? Y me pongo a saltar, ¡pum! Y pego un bote, ¡pum! Y pego otro, ¡pum! Y pego otro, ¡pum! Y luego, pego... al final ese talón se rompe y me pego un leñazo que flipo. ¿Vale? Entonces, de eso, de esto depende el siguiente escalón al que podamos ir. ¿Y dónde puede ser ese escalón? Bueno, pues ya marcamos unas líneas de probabilidades. Tenemos también, bueno, en este canal... Eh, Varias líneas que marcamos en la zona de 16, en la zona de 14 y en la zona de 12. Para mí son los tres puntos claves. Entre medias de cada uno de ellos son los escalones. Y llevaremos a ver hasta dónde hasta dónde quiere llegar o dónde puede dar la sorpresa. Y todo, y, o, o en parte, va a depender eh, de la situación económica. Y no es buena. Y si la situación económica no es buena, pues tendremos que, que ser... Mmm, Claros y, y muy realistas con ello. Bien, ¿qué pasa con este TP? Bueno, pues ya lo tocamos un poquito. Ahora hemos profundizado un poquito más en esta semana. Y bueno, pues a ver si realmente ya lo fulminamos. Lo, lo que no hemos hecho todavía ha sido tocar el mínimo anterior. ¿Vale? Ese es 17.000 y pico que, que tenemos ahí pendiente. 17.650 para redondearlo. 17.600 depende como... No sé, el mínimo que llegó en cada, en cada exchange, ¿vale? 17-7. Porque hay gente que dice. Oh, es que... Venga, vale. Vamos a dejarlo ahí. Eh, en el momento que rompamos esta zona que marcamos aquí, el TPI1, nos vamos a ir para abajo. ¿Cuál sería? En principio, ¿vale? En principio. Eh, el siguiente castañazo. Vale. Pues si este TP. Lo marcamos con la subida, con esta subida, ¿vale? Igual que este, lo marcamos con esta caída. ¿Cuál fue el último impulso que hemos tenido? Este, ¿vale? Pues vamos a marcar cuál sería STP1 de este último impulso, a ver qué nos dice de aquí al borde. Bien. ¿Y dónde nos manda? Bueno, pues nos manda, curiosamente, vamos a ponerle un rectangulito. Y vamos a adelantarlo en el tiempo ahí. Y nos manda a la zona de 15, 6, 16, 7. ¿Vale? De los 15, bueno, perdón, miento. 15, 9, 16, 7. Es sí, que estoy un poquito ciego y como cambio la, unas gafas por otras no las veo. Recuerdo, 15, 9, 16, 7. Siguiente escalón. ¿Vale? TP2 ya nos manda... Fijaros, ¿eh? es curioso, qué casualidad. Qué casualidad que la parte inferior del TP2 nos mande a, a esta línea que ya teníamos marcada en la zona de 11 y en la parte superior nos marque los 12.450, que es una zona de soporte clave, clave, clavito. Entonces, vamos a marcarlos y vamos a decir este, uh, donde narices está la herramienta. aquí. Vamos a marcar como TP1. Y ahora esto vamos a hacerle otro rectangulito para dejarlo marcado aquí. Por si en un futuro conseguimos llegar a ese ETP, Que hay mucha gente que dice, yo quiero que llegue para comprar más. Pero la realidad es que a medida que va llegando, te va entrando el canguele. <risa> Diciendo, hostia, seguramente sí, pero y si no recupera, y si no recupera nunca... Yo, de, eso, de eso, de verdad, que en el ciclo anterior eh, hostias, hemos, hemos oído de eso a punta pala. Y si no vuelve a recuperar nunca, y si ya acaban con Bitcoin para siempre, y si logran su objetivo... Su objetivo es controlar Bitcoin. Su objetivo es que Bitcoin genere beneficios para que tú pagues más impuestos y que te acostumbres a las monedas digitales. Ese es el objetivo de Bitcoin. Punto. Eso es mi modo de verlo. Hay gente que habla de la libertad, no sé qué. Eso es muy bonito, pero eso... <risa> eh, ya veremos. Bien. Eh, no sé en qué, a ver, lo que no sabemos es la temporalidad, hacer, es decir, yo no sé en qué momento va a llegar aquí y en qué momento puede llegar aquí, ¿vale? eso es lo que no podemos medir, porque a lo mejor resulta que llegamos al TP1, tenemos un rebote, se viene a la línea de tendencia principal, ¿vale? Esto es un supuesto, no digo que vaya a ser, se viene a esta línea de tendencia principal desde aquí, ¡pam!, que sería bastante probable, ¿vale?, y luego ya, pues tenga una última caída, una claudicación de mercado, lo que sea, y pueda rebotar. Eso ya no lo sabemos, no sabemos en qué punto puede hacerlo, eh, porque aquí tenemos, vale, desde estos mínimos, tenemos esta zona, entonces ¿qué quiere decir toque y toque, tenemos una zona de este donde puede tocar, volver a caer y caer aquí. Eso no lo sabemos cómo se va a producir ni idea. Yo no tengo ni idea, es igual que me, no, la bola de cristal de mañana, no sé lo que va a pasar mañana, porque lo que he dicho, no, no lo sabe ni Powell, o sea, eh, realmente él sabe lo que va a anunciar, me imagino que él se habrá posicionado en función de lo que cree que puede pasar, en función de lo que va a anunciar, pero ya está, más allá de eso, no sabemos nada. El SP500 sufriendo hoy, lo vemos, vela verde, vela roja, mal rollo, Ethereum, pues tres cuartas de lo mismo. Vale, la vela de ayer quedó una vela muy bonita, pues como pasó con la de Bitcoin, quizás más bonita incluso la de, la de Ethereum, pero la de hoy vuelve a ser roja. Insisto, me gusta más el canal de Ethereum, ¿veis? Toque, toque, toque, ha llegado a la parte inferior y está integrando para arriba. Es decir, ¿puede irse todo esto para arriba? Sí, claro, pero posiblemente, por las circunstancias en las que estamos, se puede ir para abajo. A no ser que tengamos un evento si tenemos el de negro se va para abajo pues el de cine blanco de cine tutti frutti vale que resulta que se va todo para arriba porque acaba la guerra en ucrania la guerra de putin del putin que yo creo que es más bien la guerra de biden pero yo que no, sé pues bueno, ya cada uno que lo piense como quiera eh, puede pasar claro que puede pasar ahora eso arreglaría la economía no no, yo creo que además generaría más problemas a más largo plazo todavía pero bueno, que todo lo que sea que una guerra de ese tipo o de cualquier otro pare, es bueno bien, entonces, este canal me gusta, me gusta mogollón ¿por qué? porque si hemos tocado la parte inferior hombre, podemos ir al 50% y volver a tocar la parte inferior para luego visitar la superior perfectamente la zona en la que ha parado es una zona de confluencia de la parte inferior del canal junto con una zona de soporte la de 1290, que es clave que es clave, ya lo vemos, ¿vale? y fue clave anteriormente también, entonces buen movimiento si nos fiamos y pensamos que Ethereum muchas veces va por delante de Bitcoin, bueno pues podría ser una señal en la cual nos diga que Bitcoin en el punto en el que está pueda rebotar también al alza ¿vale? aunque no haya llegado a la parte inferior del canal pueda rebotar al alza bueno, o a lo mejor es que el canal lo tengo tirado como una mierda y aquí debería haber tocado, yo qué sé. Que también puede pasar. ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. Importante, mañana, sobre todo, de verdad. Volatilidad a full, volatilidad a tope. Eh, cuatro horas. Vemos que después de perder la zona de RSI, la hemos vuelto a recuperar. Y nos estamos apoyando justo en esa línea de tendencia RSI. Podría rebotar hacia arriba. Perfectísimamente perfectísimamente, si la pierde ya sabemos dónde vamos, al hoyo otra vez, ¿vale? Y significaría visitar esta zona de la, del rectángulo que tenemos en el marcado en el TP1. Esa zona está comprendida, ¿vale? Porque sé que muchas veces me pedís cifras eh, a los que estáis escuchando y no viendo. 17,981 y 18,500. Vamos, 17,980 y 18,500 aproximadamente, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver si, si llegamos a ese punto. Poco más que añadir, entrar en las altcoins es tontería eh, más allá de, pues, por ejemplo, decir ripple, eh, los cortos y los largos ahí andan, también los largos están a lo suyo y los cortos pues subiendo bastante. ¿Vale? Están, fijaros, eh, 50% del canal, parecía que en estos días que se iban a ir otra vez abajo han pegado en dos días un pepinazo y ya están ahí en el 50% del canal. En el momento que lo pasen, cuidado porque es una carga súper importante de cortos. ¿Vale? Súper importante de cortos. No sé, no sé qué pasará, si al final serán posiciones que van a deshacer y... pero, ahí están. Por otra parte, lo que decía, ¿no? Eh, parecía que Ripple estaba haciendo, estaba rippleando, haciendo de las suyas. A ver si me aparece... Ahí va, que lo tengo yo. ¿Dónde está? Oh que es una, lo ya sabéis que lo he dicho mil veces, nos guste o no nos guste, eh, los bancos nos van a meter, joder, lo he puesto al revés, XRP por todos lados, y pues es algo que posiblemente vayamos a tener que tener un 8%, ¿vale? Sorprende, dices, joder, cómo está el mercado y cómo Ripple sigue subiendo, y seguirá, ¿vale? De momento tiene un objetivo bastante claro, en la zona de 50 centavos, en la zona de eh, la línea de... la, la media de 200 y tiene todavía fuerza para poder llegar suficiente, así que a poco que el mercado se mantenga, ahí llegará, luego vendrá seguramente se apoyará un poquito más abajo pero mm, Ripple sorprende y cuando sale disparado, sale disparado y bueno, ya vemos los movimientos tan brutales que tiene, vale, pa pa pa pa pa pa pa pa, pa. entonces atentos, porque este esta zona que ha hecho, que en la que parece, parece que por lo menos se ha encontrado un suelo eh, esto va a seguir tiene pinta de seguir de momento desde donde estamos a la media de 200 qué porcentaje le queda tiene un 16% a más o menos 17 más rico que la leche pero a ver si sigue vamos a ver qué pasa mañana y si nos empiezan a meter ripple por los ojos por todos lados que no me extrañaría pero ni lo más mínimo en fin poco más que añadir eh, Mucha suerte a todos mañana, respirar, eh, tener paciencia, eh, esperar el momento más adecuado, fallaremos, seguramente vamos a fallar todos en alguna entrada, eso seguro, pero que, que la Fed reparta suerte. En fin, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.